con los Beatles anoche. Me desperté con Rocky Raccoon sonando en mi cabeza y la mirada de preocupación en el rostro de mi esposa. Me dijo que mi amigo acababa de morir. Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. E inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado tu talento era puro e incomparable tu voz era diversión y dolor cólera y perdón amor y desamor todo mezclado en uno supongo que eso es lo que todos somos Tú me ayudaste a entender eso acabo de ver un video tuyo cantante a la isla de Beatles y pensé en mi sueño Quisiera creer que eras tú diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres paz en la próxima vida. Envió mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida. Con todo mi amor, tu amigo, Chester Bennington.